Amigos de Straton bienvenidos. Con mucho gusto y placer anunciamos que de la mano de Encosur ya iniciamos el proyecto VITA, una construcción que realmente va a dejar mucho que hablar con muchísimas amenidades. Quédate en este video para contarte un poco más acerca de nuestras prácticas constructivas. Iniciamos nuestro proceso constructivo con la habilitación y limpieza de terreno. En esta oportunidad, este terreno tenía una infraestructura, la cual ha sido necesaria removerla, quitarla, haciendo uso de maquinaria pesada. La empresa Straton promueve las buenas prácticas en la construcción. Cuando iniciamos el proceso de excavación, los criterios a tomar en cuenta son los siguientes. Uno, que tenemos que respetar la propiedad privada porque este terreno cuenta con colindantes. Segundo, hay que entender que todo proceso constructivo trae polvo, trae algunos sonidos y bueno, debemos tratar de dejar en las mejores condiciones todo el espacio que nosotros trabajemos. Es importante también considerar que durante todo proceso constructivo la seguridad debe estar ante todo, para lo cual nosotros trabajamos con la señalética correspondiente y esto con la intención de proteger a nuestros operarios, nuestros trabajadores y también, como hay un proceso de excavación muy profunda, señalizar la parte exterior para que los transeúntes, vecinos, alguna mascota quizás pueda evitar sufrir un accidente. La empresa Stratom promueve la ejecución de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Huancayo. Asimismo, te ofrecemos la experiencia de poder elaborar expedientes técnicos completos para brindarte la mejor experiencia en construcción. Síguenos en nuestras redes sociales.